Yo, como no tenía previsto defender el documento, voy a hacer una lectura, creo que lo tenéis toda en la página web, y creo que hay algo de muy, mucho sentido común en el documento que defendemos, que se llama Albería y la batalla cultural. ¿Vale? La situación que se nos presenta en el próximo ciclo viene marcada por una recomposición del régimen de 78, al menos una recomposición parcial del régimen en torno a la vieja dinámica izquierda-derecha y un fortalecimiento de las políticas neoliberales. Por ello, el bloque del cambio debe hacer un análisis un debate profundo y sincero de lo que ha sucedido en el ciclo post-15M, un ciclo marcado por la irrupción de Podemos y el resto de fuerzas del cambio. Un ciclo que se ha cerrado debido a la recomposición del régimen del 78 en el que han perdido una serie de oportunidades y de experiencias alternativas que no han terminado de florecer o que se han ido agotando poco a poco. Necesitamos un periodo y espacio de reflexión sin la urgencia electoral de los últimos meses, de forma abierta con nuestra gente, con los movimientos sociales, con las asociaciones afines, con el mundo de la cultura, con los jóvenes, con el movimiento feminista, etc. La provincia de Almería históricamente eh, ha estado aislada, políticamente derechizada, social y culturalmente muy dependiente de lo que pasa afuera y con características incluso opuestas al andalucismo. Necesita un apartado concreto dentro del proyecto de Podemos-Andalucía. Es necesario que se tenga en cuenta su situación actual y que se haga hincapié en construir un proyecto de futuro que sirva en esta provincia para despertar conciencia y se dedique a las derechas. En Almería la derecha ha gobernado histórica y mayoritariamente. Incluso la ultraderecha ha encontrado en esta provincia algunas de sus plazas más fuertes como se ha visto en las recientes elecciones. Desde el pequeño agricultor al que se ha hecho creerse empresario, hasta las trabajadoras precarias que en los medios de comunicación intentan que vuelquen su frustración contra la inmigración, pasando por una parte importante de la población que tiene poco interés en el debate político o en las luchas sociales. Cultural y asociativamente, los espacios alternativos independientes y capaces de movilizar o despertar conciencia apenas han tenido recorridos y han sido históricamente mal vistos, incluyendo la casi ausencia del movimiento universitario en la provincia, salvo honrosa de excepciones. Muchas asociaciones se encuentran entre el dilema de rendirse a los encantos del gobierno de turno, mantenerse a política o mostrar su posición política, contraria al que está gobernando, con la merma de oportunidades que eso le supone en cuanto a conseguir de los ayuntamientos espacios y favores. Igual ocurre con artistas locales sin apoyo alguno, ni apenas uupa, espacios donde darse a conocer, especialmente cuando no siguen la norma o pueden llevar a la contra al establecimiento. ...todo esto abunda en la dificultad de impulsar contracultura, ...tener espacio de debate político con participación... ...o de conseguir que las luchas sociales tengan facilidades... ...respecto al andalucismo, en Almería nos encontramos... ...con frecuencia, con rechazo y oposición a todo lo que venga de Sevilla... ...en oposición al centralismo y como consecuencia... ...de la situación de abandono histórico de esta provincia... ...almeriencismo, extrañamente conjuntado con exaltación del españolismo... Eh, ...es reinante en la provincia y aún más en los últimos tiempos... ...Almería como lugar de acogida ha basado su crecimiento... ...en la aportación de personas migrantes de origen nacional e internacional... Sin embargo, no se ha nutrido esta interculturalidad y con el auge de la ultraderecha, incluso se está tratando de invisibilizar cualquier tipo de movimiento de las asociaciones de migrantes que se mueven fuera de los márgenes delimitados. Con este panorama, la izquierda no ha sabido o no ha podido dar respuesta a los problemas de la sociedad y en el siglo post 15 m ha sido la ultraderecha la que ha recogido la indignación, dando respuestas que ahondan en el racismo, el machismo y la legitimofobia. En el periodo político que nos encontramos, una de las principales tareas que tenemos que hacer es la de construir y trabajar para proporcionar una alternativa de sociedad que sea radicalmente democrática, antifascista, feminista, multicultural y ecosocialista. Para ello es necesario tener espacios y lugares de encuentro para aquellas personas que puedan y quieran aportar alternativas y que piensen en otro mundo diferente del que nos encontramos, un mundo creativo, solidario, inclusivo, donde la vida de las personas esté en el centro de nuestra actividad política y social. Esta construcción es necesaria... Materializarla con la creación de sedes sociales y culturales, sedes abiertas a toda la ciudadanía, espacios vivos en los que la gente pueda asistir o llevar a cabo representaciones culturales y actividades políticas y que simultáneamente sirvan para lugar de reuniones, de círculos, asociaciones culturales, juveniles, feministas, etc. Para favorecer el desarrollo del tejido social alternativo y diferente a lo más hegemónico de la sociedad. Superar ese sentido común del que no hablan y al que tanto se apela y que está impregnado y dominado por el neoliberalismo y el individualismo con la intención de construir un espacio donde quepa cualquier experiencia o actividad destinada a cambiar y mejorar nuestra sociedad. En la situación política que nos encontramos se ha establecido un campo de disputa entre las tres derechas, derecha, ciudadanos de y Vox, y un bloque social-liberal y, y, social y, social y socialdemócrata que busca volver al menos a la situación anterior, al periodo iniciado en el 15-M. Por todo eso, debemos establecer una batalla por una nueva visión del mundo, por una nueva manera de ver la vida, por unos nuevos valores ajenos a la realidad neoliberal, que imperan en nuestra sociedad y que están naturalizadas por el sentido común. Esta batalla cultural no se debe realizar solo desde la teoría de los discursos, sino que llevarla desde una praxis determinante. En este sentido, es necesaria para poner en el día a día aquella realidad de cambio que acabe con los valores neoliberales que nos llevan a la precariedad y a las desigualdades sociales. En definitiva, necesitamos espacios autogestionados donde tengamos la posibilidad de pensar y de proyectar la sociedad que nos gustaría construir y de la que nos gustaría vivir. Vale.